Buenas tardes mi nombre es Ángel Antonio Rojas García y quiero contarles mi experiencia significativa, mi experiencia significativa está centrada en una estrategia didáctica que está inmersa en las TIC que enseña a pensar y que despierta espíritu científico para ello nuestra clase se desarrolla en un aprendizaje basado en proyectos todos esos prototipos los elaboramos solamente con el propósito de facilitar el aprendizaje y facilitar el, la comprensión de los diferentes conceptos que a ratos son complejos y abstractos y que con todas estas herramientas nos van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, definitivamente, con todos estos procesos en el aula Desarrollamos una serie de habilidades que despiertan el espíritu científico. También quiero contarles que todos estos proyectos que nosotros hemos venido elaborando desde hace más de 10 años en el aula, los hemos podido divulgar científicamente en eventos nacionales e internacionales y fruto de ellos tenemos múltiples artículos publicados en revistas científicas. Otra parte interesante con todos estos proyectos es que los hemos podido llevar a los colegios y a través de ello nuestros estudiantes han podido enseñar esa física a estudiantes de sexto grado a once y hemos cautivado a toda la población académica de nuestro entorno Ibane. Un cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Guzmán, soy estudiante de Física del programa Ingeniería de Sistemas, la cual es impartida por el profesor Ángel Rojas. Quiero decirles que la labor que desarrollamos en la clase de Física es diferente a todas, porque en esta clase aprendemos a pensar, a escribir y a leer a través del desarrollo de proyectos como este, que nos despiertan el espíritu científico y facilitan la comprensión de los diferentes fenómenos, induciéndonos a apropiarnos del conocimiento. Para mí, fue una experiencia muy gratificante poder ir a los colegios e interactuar con estudiantes de sexto a once y poder enseñar esta física de manera sencilla a través de los diferentes prototipos que elaboramos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Fabricio Céspedes, eh, soy estudiante de física de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, estoy gratamente sorprendido con la estrategia didáctica utilizada en las clases del profesor Ángel Rojas. Una física donde se enseña a pensar a través de situaciones problemáticas y donde gracias a esta les hemos podido materializar por medio de proyectos centrados en modelaciones, simulaciones, videojuegos, videos interactivos, entre otros. Eh, nosotros elaborando estos proyectos nos hemos podido dar cuenta que desarrollamos una serie de habilidades en el manejo de TIC y en la apropiación del conocimiento un conocimiento que perdura a través del tiempo. Quiero también agradecer de manera muy especial al profesor Ángel porque me ha permitido crecer como ingeniero y como persona. Mi nombre es Brian Wilches y quiero contarles mi experiencia en la clase de física con el profesor Ángel Rojas. Ha sido muy gratificante porque a través de las estrategias desarrolladas he adquirido hábitos de estudio y he aprendido a trabajar en equipo de manera colaborativa. Me es grato decirles que he adquirido disciplinas en todos los momentos de mi vida y todo ello me ha llevado a mejorar en todo. Eh, me pareció muy buena la manera de enseñar del profesor Ángel Rojas porque es una manera más fácil de entender eh, este ámbito de la física, eh, algo dinámico, algo para renovar la enseñanza, eh, lo, lo innovador que es que incluye lo digital, todo lo de la tecnología. Muy bueno. Mi nombre es Gustavo Alberto de Urtúa Rico, yo soy instructor Cenova del Centro de Industria y la Construcción Regional de Tolima. Desde aquí, desde el Centro de Industria y del área de TICS, apoyamos al instructor, al instructor Alfred Antonio Rojas en la Universidad Cooperativa, quien desde hace 10 años, junto con él como co-investigador, e hemos venido desarrollando proyectos para mejorar la educación en Colombia, los cuales han sido divulgados a nivel nacional e internacional. Desde Tecnoacademia Tolima, apoyamos la labor que el investigador Ángel Antonio Rojas hace a nivel nacional e internacional.